bueno amigos seguimos en esta en este video, en estos videos en esta tercera parte de, modelando y bueno hablando un poco de, de arquitectura y de todo el cuento aquí tenemos lo que ya había hecho pues ya lo hice en, en Illustrator porque la verdad no, no, no puede resolverlo en Photoshop entonces lo hice en Illustrator y aquí ya sería pues Insertarlo aquí, a ver qué tal nos funciona Bueno, hay que hacer una nueva capa. ¿Qué pasó? Mm, aquí está y insertamos yo ya lo guardé como como una png aquí también se puede rotar y eso para que quede pues aquí como una especie de nivel de piso en este sitio no sé es como referencia tal vez solo lo manejaron también lo que había pensado era uno poderle generar la sombra a este elemento pues eso también está en youtube voy a ver si lo hago porque igual pues esas son cosas extras de diseño y pues que funcionan se ven bien y aquí toca referenciarlo más o menos a una altura considerable que nos tenemos que imaginar también porque no sabemos bien las medidas de esto a ver qué tal nos queda <risa> a ver si sería un poco extraño o okay. qué. Como este es un vector, pero aquí lo pasamos a Photoshop, ya quién sabe si... Se nos, ya se nos vuelve una imagen, se nos vuelve una imagen. Ahí yo creo que puede ser. vamos a ver cómo se es solo copiarlo vamos a consultar cómo se hace la sombra y la hacemos bien ya lo tenemos aquí ya consulté cómo es la cosa entonces lo que hay que hacer es duplicar esta capa y le ponemos un color sombra esta la dejamos ahí y aquí toca presionar chip al y delete y nos queda una máscara y ahora vamos a moverla para ver si todo está bien sí. ahí está bien bien no este este vídeo lo estamos haciendo a través de, de, del del vídeo gsp producciones entonces pues él nos está explicando ahí como cómo hacemos esto entonces presionamos control t y aquí ya nos genera esto no bueno pero antes de hacer eso vamos a ubicar los los dos donde van a más o menos si los ubicáramos por acá y que la sombra nos quede proyectada en este sentido puede inclusive si tapar esa letra no pasa nada ahí ya depende de cómo uno lo como lo maneje ¿no? entonces seleccionamos este y bajamos este punto aquí la estamos haciendo un disordo ¿no? estamos distorsionando la imagen se la podría generar tal vez así y si nos equivocamos pues, pues la corregimos pero pues la idea es que nos que nos quede bien aquí nos equivocamos si nos queda mal pues Ajá. se generan cosas extrañas ahí no vamos a ver como si la ponemos en este sentido la doblamos tal vez así ya nos, nos queda como un poco extraño oh. nos queda un poco extraño pero pues igual podemos ir, irla pensando a ver cómo la la adecuamos ahí no nos, no nos funciona de pronto lo que podemos hacer es rotarla rotarla con ángulo de 45 y claro y no estirarla tanto de pronto Y pronto hacia acá devolverla a 90 noventa no. y la y la podemos generar en este punto si la rotamos tal vez. Tengo que volver si sí, volverla a hacer a ver cómo nos cómo nos va saliendo. se un poco. Bueno, y ya toca es que uno lo vaya. para que no se vea tan extraño puede uno generarle una sombra atrás en un piso bien oscuro pero bueno ahí ya vamos ahora, ahora toca generarle el, el bueno, finalizamos y vamos a filtro bueno finalizamos seleccionamos esto filtro y blur y glow, gaussian blur aquí nos muestra nada cuánto porcentaje vamos a generarle ahí el de 5 por ciento de 5 píxeles, y como nos explica el hombre de GSP, GSP Producciones, la opacidad se la bajamos a, a 50. Vemos que nos queda mucho más claro, se ve bastante bien. Pongámosle 75, a ver qué tal nos queda. Nos queda ya muy oscuro. está